Continuamos con más en esta transmisión en vivo y directo a través de la señal de Canal 98, el canal parlamentario, canal de la Asamblea Nacional. Estamos aquí desde nuestro estudio el día de hoy, acompañados con el profesor José Antonio Cepeda, secretario general de Anden y además diputado ante el Parlamento Centroamericano. Bienvenido, profesor Cepeda. Buenas eh, tarde, a esta, Karen. su casa, el canal parlamentario, gracias por podernos acompañar no, el día de hoy. Al contrario, por el espacio y poder transmitir a nuestro pueblo esta paz y esta tranquilidad. En este nuevo ejercicio cívico, eh, soberano y por la paz en Nicaragua. Creo que eso es muy importante. Y eso es lo que hoy estamos ejerciendo, esa ciudadanía de poder nosotros tomar nuestras propias decisiones sin injerencia externa. Bueno, profesor Cepeda, a lo largo de eh, este mediodía que hemos avanzado ya cuando son ya las dos no de la tarde, dame. prácticamente a las dos de la tarde, hemos visto, pues, aparte de la fluidez y afluencia desde las seis y treinta de la mañana en que muchos nicaragüenses se dieron cita, ¿verdad?, a los centros eh, de votación para poder ejercer ese derecho al voto, vemos la tranquilidad creo yo que aparte de, de, de todo el tema tecnológico y la rapidez y la fluidez y afluencia de los nicaragüenses debemos de destacar uh -huh. el, el hecho que usted eh, de lo que usted ha dicho, la el tema de la soberanía, el tema de hacer democracia y el tema de que en Nicaragua se vive una fiesta en paz. Mira, es importante considerar porque hoy, digamos, para llegar a lo de hoy, ¿verdad? Hay que ver todas las medidas y consideraciones que tomó el Consejo Supremo Electoral para garantizar este ejercicio en esta tranquilidad que tenemos hoy. El avance tecnológico, el usar los recursos que nos permita agilizar el conocimiento para ejercer tu, tu voto, creo que eso es lo que ha facilitado hoy también, las personas llegaban más el hecho de ver la, la, la verificación en línea, el hecho de tener el acceso hoy de la orientación a través del kiosco tecnológico, de precisar a las personas dónde tenía que asistir, dónde ejercer su voto. Creo que eso es lo que facilita hoy que todos los nicaragüenses eh, ejerzamos ese derecho, que al mismo tiempo es una obligación con nosotros mismos. Pues si yo quiero ejercer mi derecho ciudadano, tengo que ponerlo en práctica. O sea, no solamente reclamar el derecho, también ejercerlo. Y creo que esto es lo que ha facilitado hoy esa tranquilidad y esa agilidad, porque, porque las personas, inclusive algunos les sorprenden, llegar al kiosco, te revisan, bajar la punta, ejercer el derecho al voto y al rato ya, en menos de 5 o 6 minutos, ya estás fuera en todo el proceso. Entonces esto también le da confianza a la familia, de no era como antes que había que hacer la gran fila, que esperar tal cosa, que buscarte. Hoy esta agilidad con que se han, el, el, el, el, han puesto en práctica el Consejo Supremo Electoral le da más confianza ¿verdad? a la familia ¿verdad? a la hora de ejercer su voto. Y eso, eso creo que es lo importante y lo fundamental. Nosotros con estas elecciones, con este ejercicio que realizamos, consolidamos nuestro proceso, nuestra democracia, nuestra identidad y principalmente nuestro modelo de participación. Creo que eso es muy importante. Profesor Cepeda, creo que las condiciones están dadas eh, como podríamos decir eh, sobre todo porque a través de este poder, del poder legislativo se han venido dando reforma a la ley electoral que han permitido que el Consejo Supremo Electoral eh, tenga mejores condiciones para ejecutar y realizar comicios electorales como los que estamos viviendo el día de hoy, que creo yo desde mi punto de vista periodístico que son un ejemplo para la región Creo que mira eh, el marco legal que hoy cuenta Nicaragua en lo que es la parte de decisiones de elecciones del, a través del Consejo Supremo Electoral te permite esa confianza y esa seguridad. Entonces, las reformas que se han venido realizando ha venido consolidando este proceso. Por eso es que nuestros adversarios, nuestros enemigos siempre critican y señalan, porque saben que con estos procesos que vamos ajustando, que vamos poniendo al día, que vamos haciendo Estado estas reformas para garantizar ¿verdad? la modernidad y utilizar los recursos necesarios para hacer nuestras elecciones más ágiles más, más, más, de mayor participación de mayor eh, este, eh, de mayor confianza para la población es lo que nos permite ejercer nuestro modelo entonces esa soberanía que nosotros ejercemos a través de nuestras leyes pues nos permite hoy como nicaragüenses definir quiénes son nuestras autoridades y tener la confianza que nuestro sistema funciona y que obviamente existe un marco legal que es lo que garantiza y ejerce eh, el nicaragüense a través de las decisiones que toma el Consejo Supremo Electoral. Así que la, las leyes que hoy respaldan este proceso es lo que nos permite y nos fortalece como nicaragüenses. Estamos eligiendo en 153 municipios de nuestro país. Y algo eh, también que hemos venido eh, destacando a lo largo de esta transmisión es el tema del 50%. 50-50, estamos hablando de la elección de 77 eh, alcaldesas, 76 Alcalde. alcaldes. Y así sucesivamente también tenemos los números que eh, son mitad y mitad, ah, pues mira. en el caso de los consejos municipales. Eh, ¿Qué tan importante? Porque además la gente tiene la oportunidad desde su municipio poder elegir a sus nuevas autoridades municipales. Mira, es que no solamente es los candidatos, es que desde la estructura montada, desde, desde el momento en que se tomó como decisión del 50 y 50, es desde la Junta, desde, desde los consejos regionales, departamentales, municipales, todo un proceso de participación efectiva de igualdad y de equidad. Creo que eso es muy importante y eso es lo que te permite hoy verdad, demostrar a nivel mundial, ya no solo a nivel local ni regional, a nivel mundial, la importancia de la participación ¿verdad? tanto de la mujer como del hombre en estos procesos. O sea, Nicaragua es un ejemplo y ha sido resaltado todo, en muchos organismos y en muchas instancias de ese, de ese esfuerzo que hemos hecho por garantizar una equidad y igualdad en la sociedad, en la, en, en el, en el, en no solamente en las elecciones. Si vos uh -huh. vas también ves, vemos en las instituciones, vemos en, la, en los organismos ¿verdad? la participación. Entonces, esa reforma que se introdujo a la ley electoral, que nuevamente fue criticada y señalada, hoy se demuestra que era lo correcto. Pues, y que obviamente los mismos partidos políticos se vieron en el esfuerzo que hicieron para garantizar que toda nuestra, nuestra estructura, ¿verdad?, que conduce las elecciones y nuestros candidatos y candidatas tengan ese principio de la igualdad y la equidad de género. ¿Qué le dice Nicaragua al mundo a través de unos comicios municipales soberanos? como estos, de Nicaragua al mundo. Nicaragua creo que le está demostrando al mundo que tenemos soberanía, tenemos respeto a nosotros mismos, fundamentalmente nos respetamos nosotros, y que aquí los nicaragüenses, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros ¿verdad? Este, puntos de vista que pueden ser diferentes, eh, tenemos la capacidad de entendernos, de realizar ejercicios soberanos de realizar ejercicios democráticos, de realizar ejercicios en donde tomemos nuestras decisiones y elijamos nuestras autoridades y que obviamente en este contexto sabemos que somos nicaragüenses, que todos vivimos en Nicaragua y que todos aportamos al desarrollo de Nicaragua. Por lo tanto, el ejemplo que da Nicaragua es que podemos hacer fiestas cívicas como las que estamos realizando en paz, en tranquilidad, en armonía y que estas elecciones vienen a consolidar nuestro proceso de paz. Nuestro proceso en desarrollo y obviamente una vez más demostrándole al mundo que los nicaragüenses unidos somos invencibles. Una, eh, el 26 de octubre exactamente la Asamblea Nacional aprobó una ley especial que permite a los votantes, a los electores eh, poder hacer uso de las cédulas vencidas. Esta ha sido también otra de las garantías que se le ha dado al pueblo de Nicaragua porque también a través de esta ley se va a poder eh, garantizar de que esté en el padrón electoral y poder ejercer el voto en el caso de las elecciones regionales. Sí. Solamente eh, de conformidad con la ley es para el ejercicio de votación de hoy o sea, ya mañana tu, tu cédula está, está vencida, es para hacer el ejercicio y que ningún nicaragüense se quedara fuera de esta fiesta cívica. Todo aquel que quiere ejercer su, ejerc, su derecho al voto, no importa si su cédula está vencida, él llega y obviamente la ley le permite ejercer ¿verdad? ese derecho. Por lo tanto, una, decir, una vez más, el marco legal que nos ha, que nos ha garantizado este proceso, determina la importancia que le da el gobierno, el Estado de Nicaragua al ejercicio que debe tener la población en tomar las decisiones en tomar las decisiones eligiendo a las autoridades que van a rectoriar el proceso y que obviamente la confianza que ellos puedan tener en este proceso electoral es que hay un marco regulatorio que nos permite obviamente ejercer nuestro derecho con toda la confianza del mundo Bueno profesor eh, Cepeda agradeciendo siempre eh, su apoyo con nosotros, haciendo una recapitulación, serán electos 5.770 concejales ah, sí. municipales, de estos 2.885 son propietarios, 2.885 igual sí. suplente, de estos tenemos 1.456 mujeres, y 1.429 hombres propietarios. Candidatos 27.096, 50% de estos son mujeres. ¿Te acuerdas cuánto también se hizo la reforma que se amplió los consejos? Bueno, eso demuestra una vez más que aquí lo que interesa y lo fundamental es la participación. Y obviamente, cuando se abrieron a los concejales, de acuerdo a la, a la relación poblacional, permite mayor integración y mayor participación de la población. Y ahí lo estamos viendo hoy con la cantidad de candidatos y candidatas que están propuestos para ser electos de acuerdo al voto que decide el nicaragüense. Muchísimas gracias, gracias. profesor Cepeda. Un, un análisis bastante certero de lo que hemos avanzado hasta esta hora. El día de hoy, eh, cuando ya hemos... Ido bastante ya, ya, ya estamos rápido, bien ya son, estamos vamos rápido vamos rápido el tiempo ya... de seis horas en ejerciéndole y la, como decía la fila han estado participando la agilidad hoy el mecanismo es de que hace rápido es increíble no hace pues alguien decir ¿Pero que no están en la grande bueno pues eso es lo que se quiere verdad o sea lo que se quiere es una agilidad una, un mecanismo más rápido y que la gente llegue y no pierda ¿verdad? Eh, yo le decía, eh, profe, que yo creo que uno se tarda más en, en cuestión de movilizarse hasta el centro es, de votación que, lo que, pues, es cierto, que es. lo que dura el ejercicio. Es una sí. cosa tan rápida y además la prioridad que hay para personas de la tercera edad, ah, es prioridad a personas con algún tipo de, de discapacidad, discapacidad. Eh, es que todo está dado. Entonces el, el, el, el, el hecho de estar usando la tecnología hoy en función de un proceso electoral te permite esa agilidad creo que eso es lo importante, y como decimos todos los nicaragüenses que hemos ido y que hemos estado ejerciendo, te dicen, ve qué rápido, ¿Qué rapidito ya, y, entonces como tú dices, a veces te tarda más llegar al lugar que lo que tarda ejerciendo el derecho al voto. Bueno, muchísimas gracias profesor Cepeda, siempre aquí su casa, bienvenido, hoy no, siempre, aquí. ¿verdad? Este, mientras estemos por acá, el profesor Cepeda siempre uno de nuestros invitados especiales. No, no.